Otro abrazo sin sí, un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo, escapamos Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta, lento y contento, cara al viento. Provecha que suelta caliente, vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos para el agua para que vea qué rico se siente, vamos en tropical por toda la costa chinchorrear chinchorro, chinchorro, para a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía un poco de Bob Marley, nuestra agua es sangría pa' que te suelte poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico ay dale lento date un shot de coquito y como dice Fonsi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' Vacila, no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea. tú eres un cabuya. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, tu cintura, tú me coqueteas, baby yo soy dura y te gusta lento. Dale lento, métele lento, te puse reggaetón para que se apague ese cuerpo. Métela hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí en el viento. Ay dale, métela cintura, te maté con mi hermosura. Mira cómo te fronteo porque sabes que estoy dura. Calma mi vida.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 A mi Nervais, Productions, en la playa bebé. <ríe>